Reflexiones y pensamientos bíblicos con Rafael y Elida Cavazos Bienvenidos a el hoy Hoy es una palabra muy común Miren Queremos que escuchen este pensamiento, esta reflexión, porque queremos simple y sencillamente bendecirlos a través de ello. Así es. Hablando sobre el hoy. Fíjense esto que escribimos aquí. Uh -huh. Sí, es mucho más importante que lo que puedes hacer mañana. O sea, ¿por qué es importante? Porque lo que hoy hagas se va a reflejar en el mañana. O Así sea, es. O sea, se va a reflejar para mañana. Así es. Siempre, cada día... Siempre va a ser el hoy. El hoy. Cada día, cada uh -huh. día. Mañana va a ser otra vez hoy. Pasado mañana va a ser otra vez hoy. Así es. Pero lo que ya pasó, ya es ayer, es antier. Exacto. Es la semana pasada, el mes pasado. Así es. El año pasado, hace 10 años. Sí. Ok, entonces es bien importante que sea mejor el hoy. El hoy, así es. Como también es mucho más importante que todo lo que no hiciste en el ayer. sí. El hoy eh, siempre viene a sobresalir con el ayer Así ¿Por qué? Es. Porque ayer ya lo hiciste o lo que hiciste fue lo más lo que se logró Correcto Pero estableciste parte o reglas o lo que avanzaste Exacto. para este hoy Exacto Pero el hoy como también es mucho más importante que lo que no hiciste en el ayer en el O ayer. sea, Si ayer no lo pudiste hacer por las razones que hayan sido que el hoy sea posible Sí, así es. Esa, esa es la, la idea, que Correcto. el hoy venga a hacer lo que ayer no pudimos hacer. Sí, porque si si tú este, planeaste algo que, que querías hacer eh, y no lo hiciste, pues ya ya quedó en ya, el ayer. Ya quedó en el ayer. Se necesita hacer lo que, lo que estás escribiendo, lo que estás planeando hacer, que no se pase el, el hoy. Por eso el hoy es, es más importante que lo que no decís desde ayer Así Entonces, es Entonces el hoy es lo importante Queremos hablarles un poquito con el permiso de ustedes que están escuchando Así es Lo que Pablo dice en Filipenses 3.13 uh -huh. En la versión Dios habla Dios hoy Dios habla hoy que nos dice hermanos No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Me gusta esta porción bíblica, uh -huh. porque aquí el apóstol Pablo fue un hombre que pues escribió mucho en la Biblia. Así es. De todos los discípulos, él fue el que más escribió. Y fue un discípulo que no anduvo con Jesús, precisamente. Exacto. Fue alcanzado después, cuando dio camino es. a Damasco. Sí. Entonces... No lo conoció personalmente uh -huh. como Juan o Lucas o Mateo sí, o cualquier otro de los que pudiéramos mencionar. Uh -huh. Sino que Pablo tuvo un encuentro muy personal. Muy personal. Y ese encuentro personal con, con Jesús uh -huh. le dio otra dimensión. Correcto. Así y él es. escribe así. Uh -huh. No digo uh -huh. que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí uh -huh. hago es olvidarme. Dice, de lo que queda atrás. De lo que quedó atrás. Uh -huh. Pero esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Exacto. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando hoy lo empieces a realizar. Amén, así es. Entonces, que esto nos sirva a todos, a ti, a mí y a, y a todo el mundo, que nos sirva para mejorar siempre nuestra condición. Correcto. Siempre pensando así es. en que todo lo podemos hacer mejor hoy. No, no lo dejes para mañana, mejor en empieza hoy. hoy. Y mañana continúas en tu nuevo hoy. Y que cada día... Sea tu nuevo hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Amén, hoy. así Ese es. Ese es el propósito de esta reflexión, pero también el propósito de hoy uh -huh. es que nos permitas, por favor, orar un momento por ti. Así es. Ya que estás aquí escuchando, ya que llegaste hasta aquí, entonces permítenos, por favor, hacer una pequeña oración. Así es, y únicamente, pues, de, dejándoles también este, un, un mensaje a, a través de Tercera de Juan 2, ¿verdad?, que nos dice, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué hermoso pues nos dice ahí Juan, ¿verdad? Pensando también en Juan, claro. cuando nos dice, ¿verdad? Amado, con ese cariño, con uh -huh. esa ternura, amado, yo deseo, ¿Qué es el deseo de Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas y Amén. que tengas salud, Amén. pero así como así prospera tu, tu alma. alma. Por eso Amén. quisimos así meter es. o incluir esta oración también Así es Padre le adoramos, le bendecimos Alabamos su nombre sir. Honramos y glorificamos su santo nombre Señor, cómo no pedir la bendición Por todas y cada una de las personitas Que están escuchando Señor en este momento Esta reflexión Sí Señor Padre Santo Alabamos su santo Solo Dios. le pido Señor que usted bendiga A cada personita sí, señor. Hombre o mujer No importando la edad y no importa, importando sí, su nacionalidad Donde quiera que se encuentre su señor, señor, que el amor suyo El poder suyo Sea mostrado y manifestado sí, señor. Poderosamente Señor En todas y cada una de aquellas personitas Que tomaron el tiempo Para escuchar esta reflexión de hoy. Y Padre, le doy sea. gracias Por su amor, por su misericordia Y que cada persona Señor que está escuchando En este instante, sea bendecido De parte suya Amén. En el nombre sea. que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, aleluya. aleluya. Amén. Amén. Así es. es. Reciban la bendición y gracias por escucharnos. Dios les bendiga.